mucho a, a Claudia y a Carlos eh, esta joven nueva generación de, de investigadores mexicanos que han hecho un trabajo significativo y continuo y ¿no? están dando un, un, un creando espacios ¿no? para la defensa para la reflexión profunda sobre los temas que, que vinculan a los pueblos indígenas de México y del mundo y no solo a los pueblos de México y del mundo, sino a la sociedad mexicana en su conjunto Bien, para iniciar este... para esta ocasión, lo que trato de... de, de voy a... De, centrarme en cuatro o cinco puntos que considero fundamentales en este momento con respecto a la situación de los pueblos originarios de México, de la América Latina del, del mundo finalmente que está. le puse pueblos, derechos, legislaciones y ciudadanía parto de un axioma que creo que eh, eh, se ha convertido en axioma en la realidad si al capitalismo le va bien a la humanidad le va mal ese es lo, lo, lo que vemos entonces Vivimos un momento espectacular del, del capitalismo, de la globalización esta oligárquica absoluta, ¿no? En que ya hemos visto las últimas cifras, ¿no? Que el 1% de la población se está llevando prácticamente la totalidad de los recursos y que allí donde hay un proceso de desarrollo, todo, todo lo que se produce va para arriba, efectivamente, ¿no? Esa es la historia de este México de los últimos 20 años, ¿no? nos hemos desarrollado extraordinariamente, ¿no? pero lo que hemos hecho es unos grandes ricos mexicanos, ¿no? que se han apoderado prácticamente todo y, y más todavía cada vez más ¿no? entonces hay que hacer una con respecto a nuestro tema tenemos que hacer una reflexión crítica de el corpus que hemos construido de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Este corpus desde el 169 de la de que ahí es donde empieza a formarme jurídicamente a, a, a, a construirse este corpus jurídico de, del, del conjunto de los derechos indígenas. ¿Por qué vivo hacer una revisión autocrítica? Porque el encaje que tienen los derechos de los pueblos indígenas en la estructura constitucional siempre es ambiguo y insuficiente. En ese sentido. Son constituciones pensadas en los derechos individuales, entonces cuando metes los derechos colectivos estás fracturando la estructura, la, la estructura conceptual de la propia constitución y así lo hemos estado haciendo, creando y ampliando los derechos de los pueblos indígenas. Pero en su formulación jurídica exclusivamente formal, ¿no? evidentemente, ¿no? o sea, el encaje que tienen los, los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones estas no es el adecuado, ¿no? efectivamente. Y el primer asunto que podemos decir es que cualquier revisión que hacemos de la reglamentación y la operación real en la realidad de los derechos ejercidos, nos damos cuenta, y eso los relatores lo en cada uno de los de los documentos de los relatores de Naciones Unidas, desde Stabenhagen, efectivamente, hasta y ahora, es el no cumplimiento de los derechos, el reiterado no cumplimiento de los derechos y la incapacidad de obligar a los Estados a cumplir los derechos. Esta incapacidad de los Estados a cumplir los derechos va un poco en la lógica de construcción, de, de, o sea, somos responsables un poco nosotros, de que este corpus jurídico tenga estas características ¿no? yo en varios momentos he discutido eh, la, las formulaciones que hacíamos la primera confrontación que tuvo fue con, fue con el convenio 169 de la OIT ¿no? que era un triunfo, se había logrado por primera vez un, un, un documento fundamental que reconocía a los pueblos indígenas pero estaba constituido de una manera tal que decías tú, algo hay raro aquí, algo no está funcionando yo hice una crítica fuerte que me fue muy cuestionada en, en un sentido, porque ustedes recuerdan, lo, o lo recordarán perfectamente: pueblos indígenas son todos los pueblos anteriores a la formación de los estados nacionales que conservan parte y, o la totalidad de sus asuntos culturales. Bien, artículo 1 del convenio 169. Artículo 2, el criterio de reconocimiento de pueblo indígena es la autoascripción, o sea nadie puede decir quién es indígenas sino solo los pueblos, los pueblos indígenas pueden decir Puh, y el artículo número 3 es el que nos salta inmediatamente el término pueblo usado en esta declaración no tiene las implicaciones que tiene el término pueblo en el derecho internacional dice si uno entonces son pueblos o no son pueblos y empieza todo un proceso legislativo, jurídico que construimos y nos llevó, y el, el, los derechos de, de los pueblos indígenas tienen 28 páginas. ¿no? Dices, 28 páginas y los derechos humanos tienen 8 páginas. ¿Cómo los derechos de los pueblos indígenas van a tener 28 páginas? Porque todo lo que se considera derecho establecido, todo es disminuido y desmontado en la propia, en la, en la propia documentación jurídica los pueblos indígenas tienen derecho a su territorio. Entendido, en, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, artículo tras artículo, y al final no les queda ni la tierra de las uñas. ¿no? O sea, tienen derecho a exigirla, pero no jurídicamente no está montado el derecho a poder. Esto es un asunto que nosotros hemos construido, ¿no? Y unas discusiones decían, pero es lo que se puede en este momento. Tienes razón, pero es lo que se puede en este momento. Digo, si nosotros nos vamos excluyendo lo que se puede en cada momento, pues llegamos a donde estamos, ¿no? a una situación de enorme fragilidad para los pueblos, ¿no? evidentemente. ¿Qué realmente nos ha dejado toda esta discusión? Pues nos sacó este, las condiciones de, de la consulta. La consulta previa, libre e informada. Ese es el único realmente, el único instrumento en el que los pueblos indígenas han estado y están pudiendo establecer cierta, cierta defensa de cosas. ¿no? Pero bueno, ni está reglamentada la consulta, ¿no? ni es vinculante. ¿no? O sea, yo te consulto previamente, libremente, informadamente y luego hago lo que me da la gana porque lo que tú opines no tiene implicaciones con respecto a lo que se va a hacer efectivamente en ese sentido. Entonces, ¿dónde está la posibilidad del de, de asunto? Si, como cometen muchas tonterías y pasan, algunos abogados han parado algunos procesos porque no se realizó la consulta previa libre e informada adecuadamente, pero además si no está reglamentada, ¿cómo la hacemos? No? ¿Quién se encarga de hacer? ¿La CDI? ¿No? Que ya está cefa la obra, ¿no? Saltó brincando como Chapulín, su director, a no sé dónde, a un Senado, tiene una cosa del Senado, no sé qué asunto. En fin, entonces, hay que también no solo conocer con mucha presión las leyes y esto y, y, y ver cómo se aplican, sino darnos cuenta de la fragilidad que tenemos jurídica, ¿no? Y del potencial de hacer las cosas efectivamente, ¿no? Y los pueblos que paran la, las. Las, la, los procesos son por, porque son pueblos que paran los procesos, no la ley, el, ¿no? exigiendo la ley, pero son, los pueblos paran los procesos, paran, cierran la carretera, no permiten que entren los camiones. O sea, son los pueblos los que están resistiendo y la ley es muy frágil para cubrirles todo el proceso. ¿no? Entonces. Ese era un primer punto que yo quería decir, evidentemente. Otra cosa que se ha planteado reiteradamente, yo me he escuchado, me lo han dicho todos que sí, el propio eh, encargado de, de gobernación, Martínez Veloz, para, para los pueblos indígenas, digo que tenía yo razón, porque yo decía lo que necesitamos es un procurador de los derechos indígenas, no una comisión de desarrollo indígena y eso, sino un procurador, que sea una instancia de, jurídica con poder, que sea el que recoja el asunto, ¿no? Entonces habría que tener una Procuraduría de Derechos de los Pueblos Indígenas, junto. Si ya están en la Constitución, si ya hay leyes para defenderse, pues se requiere un, un procurador que esté detrás de ellos en todos los procesos en ese sentido. Seguimos sin siquiera discutir el tema, efectivamente, ¿no? Entonces, la, la, la, la estructura que nos permitiría convertir estos derechos en un instrumento jurídico con poder de Estado nos hemos construido, ¿no? Entonces el consejo del, del consultivo de la C.T.I. pero tenías esas así relevancias en ese sentido, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Importante que creo que sobre todo las generaciones de abogados que están formando en este momento es de enorme importancia que, que vean esto, o sea que tengan mucha claridad crítica y hagan unas propuestas críticas de si los instrumentos son útiles realmente y cómo los instrumentos deben estar articulados con procesos institucionales para que esto pueda procesar en algún momento efectivamente. Pero si no tenemos reglamentado la consulta previa y informada a nivel nacional, federal, y no tenemos un organismo que defienda a los pueblos indígenas, que no sea un, una, un INI o una CDI o una de esas cosas, sino un procurador de los derechos de los pueblos indígenas, en ese sentido, no podremos dar porque pueden decir lo que sea, eh, los pueblos indígenas hay que darles el tal porcentaje de los recursos. ¿Quién comprueba que se los dan? ¿Quién ejecuta? ¿Quién sanciona si no se los dan? O sea, no hay estructura en ese sentido. Ese es el punto otro. Luego, la este hecho de, de que los pueblos indígenas tienen derechos específicos y el resto de la sociedad no tiene derechos específicos, también nos crea un problema de crear a los propios pueblos y a los demás, ¿no? Porque los demás, ¿quién son con respecto a los pueblos? No? Porque los pueblos tienen todos los derechos, ¿no? Pero de, de decimos no, pero sobre todo los, los derechos indígenas son estos, pero eh, estamos muy preocupados de ver que no violen los derechos indígenas. Pero no estamos preocupados de que violan los derechos fundamentales que tienen como ciudadanos, que es la salud, la educación, la alimentación. Ya eso no es importante, porque los pueblos indígenas tienen derechos culturales. Y, y excluye a los demás. ¿Y qué los demás mexicanos no tenemos derechos culturales? ¿Por qué? No más ellos tienen derecho a los derechos culturales. Entonces, ¿y quién somos los demás? Y entonces caemos en esa incertidumbre nacional que permea permanentemente, ¿no? Que produce obras como El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Donde el mexicano es un ser eh, obtuso, mestizo, ¿no? Enmascarado. Y, y, y técnicamente y textualmente, un hijo de la chingada, ¿no? Nos dijo, ¿no? Y, y, y se le da a los niños secundarios para que vean lo que es el mexicano, esos libros. Yo, ¿qué está.? ¿Qué estamos pensando de México y, y todo este tipo de cuestiones? Entonces vamos a, a, a trabajar más seriamente con respeto, porque yo creo que el, el, el, el problema de, de los derechos es, de, está, está, está lastrando en la construcción de la ciudadanía, de los ciudadanos, o sea, los, los derechos, los sujetos de los derechos son los ciudadanos, y los ciudadanos pueden tener derechos económicos, sociales, culturales, pero todos, todos podemos tener, entonces eh, el hacer ejercer si un grupo de ciudadanos quiere eh, ejercer su derecho a los derechos culturales que tiene como ciudadano, como tienen todos los ciudadanos, genera su proceso de autodefinición, autoformación, educación, etcétera, etcétera, en los términos de la ciudadanía, punto, como pero igual, y los otros también lo pueden hacer. Y entonces ya nos quitamos el hecho de que en México hay, hay pueblos con cultura y los demás son mestizos. Y mestizo es un término racial y es, es un término racista, que no explica nada, que es el fundamento del racismo mexicano, no el jugar con ese discurso del mestizaje permanentemente. no Y trágicamente fue Aguirre Beltrán que presumía en algún momento diciendo que hemos sido los antropólogos los que hemos ubicado al mestizo como el símbolo étnico de la identidad nacional. ¿Por qué lo ubicaron así? ¿Por qué desculturizaron al resto de la sociedad? ¿no? Porque es la desculturización, ¿no? Y ahora tenemos problemas mayores en la Ciudad de México, ¿no? Ahora, la, las tonterías que ha cometido este disque regente que hemos tenido, ¿no? El construir el, el, el, el Estado-Ciudad de México, que es una estupidez del principio, el, la sola denominación es un atrevimiento y es un abuso de, estu, de, de tontería, esto es el Anáhuac, esto es el territorio de Anáhuac, esto debe ser el estado de Anáhuac. ¿Cómo que la Ciudad de México? Ahora resulta que jurídicamente esto es la Ciudad de México, entonces si Hermosillo dice: Yo soy una Ciudad de México, le dice, no, güey, nada más hay una que está ahí. Ya, Guadalajara no es una Ciudad de México, la Ciudad de México es esta. Imagínense lo, las implicaciones jurídicas a mediano plazo que va a tener esta tontería, ¿no? Y no la hemos ido tragando, creyendo que, que, que, que está bien en ese sentido, entonces. Tenemos problemas graves, ¿no? o sea, tenemos que reconstruir la lógica de la comprensión jurídica de México a partir de que somos todos ciudadanos, con todos los derechos: derechos económicos, derechos educativos, derechos políticos, derechos culturales, todos, todos efectivamente, y no. Entonces, al empezar a, a explorar, yo creo que por eso con los jóvenes es esencial, porque ellos están en proceso de formación. Entonces, empezar a eh, eh, que puedan tener la oportunidad de empezar a crear qué tipo de, de, de construcción jurídica debe tener la sociedad mexicana en 20 o 25 años. Eso es lo que nos importa, porque ahorita todo está en la debacle, ¿no? O sea, todo es, todo es eh, la caída, la, la, la, la, la, el despropósito, la, la tontería, ¿no? En fin, está todo así, ¿no? O sea, no tiene pies ni cabeza, el sistema político está colapsado, la corrupción permea toda la estructura de la sociedad ya hasta quieren poner a los militares encima de la sociedad ¿no? ya, o sea, golpes de Estado disfrazados ¿no? en ese sentido ¿no? hay una ley que está ahí ominosa ¿no? De, oigan tranquilos, hay que poner un secretario de Estado de, de la defensa civil como en cualquier país democrático, un civil que está al, al mando de los no, aquí está el presidente de la República es el, el jefe mayor de las Fuerzas Armadas ¿no? Entonces, sí, ¿no? entonces tenemos ese problema ¿cuál es nuestra condición ciudadana en ese sentido? entonces no tenemos una condición de ciudadanía no tenemos derechos de ciudadanía verdaderamente no hemos construido la ciudadanía en México no ha estado en los intereses jurídicos la construcción de una sociedad de ciudadanos plenamente con todos los derechos específicos entonces eso es una tarea que ya las generaciones que van de salida, nosotros, o sea, ya ya no pudimos construir, no pero el, el hecho de que no la hayamos podido construir no es el hecho de que se vaya a abandonar su construcción. no Yo creo que México va a cambiar muchísimo, lo van a cambiar sus jóvenes, vamos a cambiar. Hay que crear una nueva constituyente, por supuesto que sí si hay que crear una nueva constitución, la, la construcción que tenemos no sirve ya han hecho modificaciones y cada vez que quieren hacer algo la modifican y cada vez que el poder quiere algo la modifica y la vuelve a modificar y la vuelve a modificar y la vuelve a modificar, vuelve a modificar ¿no? entonces, somos ciudadanos o no, pues no, no estamos construidos como ciudadanos entonces eso implica ya un proceso de reflexión jurídica mucho más complicado en ese sentido y que, y que hay que explorar, ¿no? eh, eh, reconocer que el derecho a la diferencia es de todos ¿Cómo vas a producir interculturalidad si hay unos que tienen diferencia reconocida y otros no? ¿Dónde está la interculturalidad en ese sentido? ¿no? ¿Y para qué quiero la interculturalidad si es una interculturalidad dominante? ¿no? La interculturalidad es de que llegaron los... Antes de llegar los españoles había interculturalidad en México y llegaron españoles y generaron una interculturalidad subordinada. ¿no? Y, y seguimos hablando de interculturalidad como si fuera un bien en sí mismo. Y es un proceso que, que, que, que legitimamos, por no por ser intercultural, eso es irrelevante, sino cómo es la interculturalidad, cómo se da la relación intercultural, es el problema, no son la condición de los, de los sectores, sino las relaciones que se producen en ese sentido. Entonces no estamos produciendo relaciones interculturales equitativas, ¿no? estamos creando interculturalidad falsa, falaz, ¿no? Bueno, ah, pues los indios tienen universidades interculturales ¿no? ¿Cómo? ¿De qué? La interculturalidad es un asunto de todos nosotros ¿no? Pero tenemos que tener como ciudadanos Una dimensión cultural establecida, reconocida ¿No? Asumida ¿no? Por eso aquí, lo que había que haber hecho aquí Era municipalizar el Valle de México Para tener poderes locales ¿no? Porque si no, no hay poder local Resulta que construimos un Estado Sin poder local ¿no? ¿Qué nos ofrecen? Entonces, 2.500 cámaras más, 2 millones de cámaras ¿no? para vigilar la seguridad. Pero eso no nos interesa esa seguridad de las cámaras y de las policías. Nos interesa la, la, la seguridad que solo se puede controlar localmente. O sea, necesitamos municipios, jueces municipales, cárceles municipales, policías municipales, que sea gente que vive aquí, que vive ahí, que sabe quiénes son los malditos y los meten a la cárcel no El otro día en una discusión como esta, me decían, no, es que va a haber policía de cercanía. Digo, ¿qué me vas a poner policía? cercanía? ¿qué va a hacer un baboso de, de Tamaulipas en la mesa? A ver, ¿qué entienden de lo que vive la gente que vive ahí? ¿Qué sabe él de eso? O sea, ¿cómo que policía de cercanía? O sea, arrimarte a la policía para que un tipo que no sabe ni dónde está. Pero si el policía vive aquí, y el policía tiene su casa aquí, y está aquí, el policía sabe de qué se trata y sabe, va a proteger. Entonces los municipios deberíamos tener, entonces no, ni siquiera se pensó en municipalizar el Valle de México, ¿no? Es una estupidez. Nos va a quedar una delegación o alcaldía, como le van a llamar, de dos millones de habitantes, ¿no? En ese ¿De qué están? O sea, es, es, es todo o sea, un aparato de simulación creciente, ¿no? pero es, es mancerado todo, todo mancerado, todo rosita, de, de, deslavado todo, ¿no? en ese sentido. Pero nos ha metido en un problema enorme, ¿no? en un problema enorme a los ciudadanos, porque con todo esto no vamos a poder procesar la seguridad del poder. Pero hay, digamos, algo que me preocupa en, mucho más en este momento con respecto a los propios pueblos que es la creación de las zonas económicas especiales. Yo no sé si tienen ustedes referencias, nos les mostraje aquí yo un, un USB, donde traigo las, las, las leyes creadas, firmadas ya, de las zonas económicas especiales. Es la mayor ofensiva de despojo, que es prácticamente la definitiva que establece jurídicamente la, los procedimientos para hacerlo, ¿no? Les, les leo por ejemplo cómo las definen en, en la estructura las zonas económicas especiales son áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales en un país donde las reglas de los negocios son diferentes generalmente más liberales que, las, que aquellas que prevalecen en el territorio nacional así empiezan a decirnos lo que van a hacer donde las reglas de los negocios son diferentes, generalmente más generales, más liberales que aquellas que prevalecen en el territorio nacional. Las zonas económicas se diseñaron como una herramienta de comercio, inversión y de política industrial espacial que tiene como objetivo, escuchen bien esto, superar las barreras que impiden la inversión de una economía más amplia, incluyendo políticas restrictivas, falta de gobernabilidad, infraestructura inadecuada y problemas de acceso a la propiedad. O sea, problemas de acceso a la propiedad. Existe propiedad, ¿no? En ese sentido, de los pueblos. Y en su artículo... Eh, el, esto es lo que se plantea en, en origen. Se, va, se desarrolla eh, eh, en, en todo un acuerdo, ya ya estableció, ya empezó la primera zona económica a, a, a plantearse está eh, eh, cuando vean ustedes ya la estructura jurídica es, es un nombrado nombran a un a un encargado representante de la, de la zona eh, especial económica especial nombraron a, a Candiani uno de los, de los grupos de coordinación para que sea de la zona del mismo de Tehuantepec. Y van a empezar ya con los proyectos. ¿no? Y entonces van a pasar por encima de todo. Porque además el tipo ese tiene las atribuciones legales de un vice, de Están Todas las determinaciones que él tome las tiene que acatar el, la federación, el estado y el municipio. Y es una zona en donde no se pagan impuestos. <risa> las empresas no pagan impuestos por instalarse y no y, va, y el Estado está obligado a ponerles este carreteras y en fin, es así como un... y te dan más ejemplos de lo bien que han funcionado en Corea del, del Norte ¿no? creando, este, en fin, pero lo que quiere decir esto es pues, que y al final revisé toda la zona económica especial y en el artículo 18 dice... Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas de las zonas y su área de influencia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda, en forma coordinada realizarán los procedimientos de consulta lebre a piedra informada, necesarios y cualquier otra actividad necesaria para salvaguardar con la participación que corresponde.